La primera de ellas es plantear que los servicios básicos, como son la educación y la sanidad, no pueden ser soportados por el presupuesto de una región y por el presupuesto de una nación desde el punto de vista de lo público. Hay que fíjate, lo, voy a decirlo a dos meses de las elecciones. es muy necesario, muy necesario plantear el que los ciudadanos tengan que también asumir el coste de esos servicios.